¡Para, para! Che, ¿que no eres un bicho de esos? Ya, ¿no está la Buenos días. ¿Has tenido suerte? Parece que no estás infectado. No te preocupes, aquí te vamos a cuidar. Mi nombre es Lilith. Estaré aquí para lo que quieras. Las ataduras son fuertes. No te molestes. ¿Qué? ¡Solteame! ¡Cabrón, me ¡Que yo me agobie! Tranquilo. No te preocupes. No saben si estamos infectados, pero si en 48 horas seguimos siendo humanos, nos sueltan. Hostia puta. Sí. ¿Pero qué tú sabes dónde estamos? Creo que en la huerta de Alboraya. No sé. Me llamo Laura. Ricky. Hola. ¿Y yo me podría ir a vivir con vosotros? Claro, no, no. Si yo ni hay de sobra. Si vas para comenzar, el hacemos un puesto de casa. Bueno. Mi gente está en Maclet. Pero una temporadita en la playa. ¡Sos es Mel! Es de lujo! ¿Vivís todos juntos? No, qué va. Desde la Resistencia hemos hecho un tema a la escuela al cabañar. Y después cada U te saca. Quinonte también intenté buscarle una. ¡Qué guay! Buenas noticias. Que han pasado 48 horas, estás limpia. Uff, cheque vos. Libertad. Mm. Aunque estaba yo aquí a gustito con Ricky. Espero no interrumpir nada, ¿eh? Sí que no patio que yo sé seguro que no estoy que infectar. de un rato en insulten. Claro que sí, solamente esto es un protocolo. Vente por aquí, guapa. Uh. Ahora vengo. Asiste y no muere. Em uh, pasa. Lilith. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos y siéntete satisfecha por lo que está a punto de sucederte, ya que tu sangre ha de ser en néctar que lo más oscuro de nuestras impías almas. Por eso, perro la humana, disponte a morir. Alimaña, cumple con tu cometido. ¡No! ¡Hijo de puta! y el odio. Y aquí la sangre. Y aquí el camino. Y aquí el poder. ¡Que tiembre la humanidad! ¡Que tiemble esta decadente civilización! Febu testigia a los hijos del caos en la mierda. ¡Ángila! Gracias, gracias. No te anticipes todavía dármelas. <risas> El miedo verdadero se alzará y la sombra de sus alas cuya esencia es la agonía oscurecerá el sol para siempre.